¡Hola! Hoy veremos cómo instalar un ariete universal. A la salida de nuestro manantial colocaremos un filtro de agua. Este filtro no es más que un cubo, con unos tubos en forma de L en su interior, cuya misión es impedir que entren en hojas impurezas dentro del circuito del ariete. En el caso de que queramos capturar el agua de un pequeño regato, podemos utilizar un sistema de filtro similar al que aparece en las imágenes el cual es mucho más plano que el que hemos descrito con anterioridad. Si nos es posible, el agua que capturemos de uno o varios manantiales lo llevaremos hasta un depósito de mil litros, que lo utilizaremos para conseguir un flujo constante de agua a la entrada de nuestro ariete. Mediante mangueras de PVC o tubos rígidos, llevaremos el agua del depósito hasta el ariete y en el último tramo, Intentaremos conseguir una inclinación de 30 grados para lograr un óptimo funcionamiento del ariete. También es recomendable que en el último tramo lo realicemos con tubos metálicos para aprovechar mejor el golpe de ariete. Tras ajustar y poner en marcha el ariete, ya podemos empezar a bombear el agua hasta nuestro huerto o abrevadero y disfrutar de un flujo constante de agua totalmente respetuosa con el medio ambiente. Para más información y contacto puedes clicar en mostrar más. Si te ha gustado no olvides darle a like y suscribirte a mi canal. Por último quiero dar las gracias a todas aquellas personas que comparten mis vídeos en sus redes sociales. Muchas gracias y nos vemos en el próximo vídeo.